eso que el deseo de todos nosotros cuando empezamos a trabajar con seguros es que esto se vuelva nuestro proyecto de vida y que esto se vuelva nuestro nuestro trabajo de forma permanente el cual nosotros podamos dejar a un herencia a otros y el éxito del negocio está en organizar nuestra información nuestro negocio como asesores de seguros vale nuestra información en la medida en la que nosotros seamos ordenados la manejamos de forma responsable y podamos eh, tener el control de la misma y poder de esa manera atender a, a nuestros clientes y sus necesidades es que vamos a tener éxito en, en, en esto mi experiencia con SoftSeguros realmente ha sido muy positiva para mí SoftSeguros se ha convertido en un aliado estratégico en un asistente virtual que tengo el cual me permite administrar mi información de forma oportuna, de forma clara eh, y amigable bueno, han sido varias, varias ventajas y varios beneficios que he obtenido por medio de la página y de la plataforma de softseguros como tal. Eh, número uno es el hecho de conectividad, es el hecho de no poder depender o no tener que depender de un dispositivo en particular, sino el saber que la información se encuentra cargada en la nube. Entonces puede estar en casa, puede estar en la calle, desde mi celular, puede estar por fuera del país. Siempre voy a tener la información a la mano porque la tenemos en la nube. Otro, otro valor agregado muy positivo es el hecho de que la plataforma constantemente está generando actualizaciones, entonces sin necesidad de acudir eh, a, a, a la empresa que, que, que me vendió el, el sistema, ellos constantemente están haciendo unas actualizaciones, lo cual me permite de que el negocio esté muy al día y de que vayamos a la vanguardia eh, acorde a las necesidades que se nos van presentando en nuestro trabajo de seguros. Mi invitación es a todos aquellos que están pensando en de qué manera organizar mejor su negocio, poder tener la información de una forma oportuna eh, al día. Eh, SoftSeguros es una excelente opción. De los software que, que me presentaron, de las opciones que me presentaron, la mejor que me pareció fue SoftSeguros. Y como lo decía desde el principio, para mí SoftSeguros se ha vuelto un aliado estratégico en mi negocio. Una de las cosas que me ha permitido crecer eh, a lo largo de estos años, ha sido el tema de la organización y no hay otra forma en la que podamos tener organización si no hagamos un sistema que lo tengamos, que sea confiable, amigable, que esté en línea y que nos dé soporte cada vez que lo requiramos. Sí, sí.